Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo hacer directo tanto en YouTube como en Facebook y en otras plataformas. En este caso, les voy a hacer el ejemplo solo con YouTube y con Facebook. Entonces, aquí tengo la página de Facebook abierta y aquí tengo el canal de YouTube. Y en directo en vivo, hasta el momento no hay nada. Listo. Entonces, si yo hago esto, vamos a iniciar un una transmisión vamos a administrar transmisión por lo que para facebook para youtube nos pide que configuremos entonces voy a poner aquí prueba descripción lo voy a dejar en así normal lo voy a poner privado para que no se vayan a conectar algunos seguidores listo para que no les llegue la notificación voy a poner que no es contenido para niños le voy a poner una carátula improvisada vamos a tomar esta imagen que está aquí y le voy a dar clic en crear transmisión listo o sea que en este caso ya está haciendo la transmisión a youtube entonces para hacerla en facebook porque se, si nos vamos aquí eh, en facebook aún no ha iniciado simplemente damos clic en iniciar y automáticamente va a iniciar tanto en youtube como en facebook entonces vamos a actualizar la la página y nos va a salir todo lo que hemos hecho aquí miren que aquí ya inició en youtube si vamos a darle clic en ver nos va a repetir lo mismo que estamos haciendo eh, perdón no estoy capturando la pantalla no estoy capturando eh, un choster que tengo aquí aquí en en blc en, en y lo está reproduciendo listo una repetición y acá en, en Facebook también lo está haciendo, miren. Entonces vamos a transmitir en, en muchas plataformas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se hace ello? Muy sencillo. Entonces voy a, a, a detener aquí. Vamos a, a detener la transmisión. Vamos a darle clic en sí. En Facebook no se va a guardar porque no le di transmitir allá. Vamos a cerrar aquí y entonces vamos a hacer todo desde cero. Listo, para ello vamos a, voy a desinstalarlo. Y les voy a mostrar cómo se hace desde cero. Voy a desinstalar el OBS. a seleccionar esto para que me borre toda la configuración. Y vamos a darle clic en cerrar. Y ya se ha desinstalado. Ahora lo voy a instalar nuevamente. Para que vean cómo se hace ello, listo, vamos a instalarlo. Click en sí. Bueno, una vez que hayamos instalado el OBS, ustedes saben que, eh, por regla general, nos sale esta configuración para que nos conectemos a YouTube o, o, o para que lo conectemos a otra plataforma. Entonces, vamos a darle clic en siguiente. En este caso yo siempre lo conecto a YouTube. Eh, vamos a conectarlo. Esta es la configuración inicial que él siempre nos pide. Entonces vamos a hacerlo. Aquí ya conectado. Voy a darle continuar. Cierro aquí. Vamos a darle clic en siguiente. Una vez que lo instalamos, siempre nos pide. no quise omitir esta configuración para que no pierdan la secuencia listo entonces esperamos aquí a que termine de instalar y aquí ya me ha configurado dice que está bien a 30 fotogramas por segundo vamos a darle clic a aplicar configuración bueno vamos a, a como ven como pueden analizar aquí no nos sale nada para agregar eh, las plataformas como me salía ahora, esto es por lo que acabo de instalarlo nuevamente entonces para agregar ello vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos al link que les dejo en la descripción de este tutorial lo van a descargar, se les va a descargar un archivo como este van a tomar la opción de datos van a dar doble clic aquí, van a tomar este plugin lo vamos, lo vamos a copiar nos vamos a venir aquí a equipo, disco local C, archivos de programas, vamos a buscar el OBS Studio, aquí está. Nos vamos a ir a datos otra vez. Y vamos a darle clic en donde dice OBS plugins. Y aquí vamos a pegar esa carpeta. Vamos a darle clic en continuar. Nos vamos a descargar otra vez. Y ahora vamos a, a tomar. Eh, ya no es datos sino el plugin, vamos a, si nuestro sistema operativo es de 64 bytes, vamos a coger 64, de lo contrario 32, listo, vamos a tomar este archivo, vamos a copiarlo, vamos a ir a equipo, Disco Local C otra vez, archivo de programa, vamos a buscar el OBS Studio nuevamente, vamos a darle en plugins, 64 bytes y vamos a pegarlo aquí, listo vamos a darle clic en continuar cerramos aquí y ahora que lo abramos nos va a permitir agregar todas las plataformas que queramos como pueden ver aquí ya salió para añadir plataformas cierto youtube no tienen que añadirlo porque ya lo conectamos desde que instalamos el obs eh, si lo hicieron con facebook tampoco tienen que hacerlo simplemente co conectan aquí las que no estén añadidas a la hora de instalar el OBS, entonces aquí voy a añadir a Facebook simplemente nos vamos a nuestra cuenta de Facebook en este caso voy a tomar la página Y aquí tenemos el servidor, tenemos la clave y el servidor listo, entonces pegamos la clave, ahora vamos a, a copiar el servidor, aquí en esta opción, vamos a, a me gusta tomar esta, aquí me gusta ponerlo en 1000. Luego damos clic en OK, y aquí ya tenemos agregado Facebook. Eh, si lo necesitan hacer con otra plataforma, dan clic nuevamente en añadir. Y puede ser eh, otra cuenta de YouTube. Puede ser otra cuenta de YouTube, aquí agregan el servidor y la clave. Configuran aquí, y dan clic en OK, listo. Y a la hora de transmitir, de iniciar transmisión, eh, lo hace tal cual como les mostré al, al inicio del video y acaso lo van a iniciar e iniciar y les va a transmitir a todas las plataformas que ustedes deseen. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.